Hola a todos, soy Algo de MAKERGAL y en este vídeo eh, vamos a haceros un pequeño avance sobre el, la versión 4.2 del marco de la Steel, que ya la tenemos lista y en breves la tendremos también en la web a la venta, imagino que a principios de la próxima semana. Eh, básicamente lo, el cambio más importante es que eliminamos los dos largueros que colocábamos en el eje Y porque la verdad es que era bastante complicado cortarlos y siempre llegaban todos doblados entonces daba muchos problemas y con el tema de la perfilería pues eh, le acabamos metiendo un perfil de aluminio aquí como podéis ver ¿Vale? Con lo cual el marco queda muchísimo más rígido y para desplazarla de delante y atrás como hacíamos antes, simplemente aflojamos estos dos tornillos de aquí, tiene dos en este lado y dos en el otro y con eso pues podemos desplazar adelante y atrás todo el conjunto del eje. El resto de medidas, diámetros y ese tipo de cosas están eh, exactamente igual que antes. Eh, eh, Alguien me comentaba por un grupo de Telegram eh, si al meterle los perfiles aquí se podría meter un ray lineal y demás. Es probable que en los próximos que corte añada un agujero extra con una patilla aquí para meter otro perfil aquí para poder meter un ray lineal o de ese estilo. Después también he modificado un poquito el diseño de, de la bandeja del eje. La he hecho más del estilo de la mía de la Mendel haciéndola rectangular, digamos, y dejando los mismos recortes que tenía antes simplemente para que pierda un poco de peso. Esta es en aluminio, con lo cual no pesa demasiado. Y aparte de eso, creo que no he encontrado muchos más defectos. Eh, defectos mínimos, quizás, que ya cambiaré para los próximos que haga, eh, que de todas formas ya están subidos en el GitHub y en mi página web, también tenéis los cambios subidos, pues si alguien se lo quiere cortar por su, por su cuenta y poco más, nada, que sepáis que en breve lo tendré ya en la web disponible para la venta y más o menos creo que rondará los 85-90 euros, no tengo seguro todavía, 85-90 euros ya todo el marco con la bandeja de aluminio esta y, y los perfiles de aluminio, todo incluido, o sea, rondará sobre los 85-90 euros más o menos. Así que nada, espero que os haya gustado esta nueva versión del marco y nada, lo dicho. En breves lo tendré a la venta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.